Buenos días, soy Virginia Castanedo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a aprender a hacer eh, un mandala, a relajarnos a través de la pintura meditativa. Eh, bueno, esto es una de las muchísimas maneras de, de, de hacerlo, ¿de acuerdo? No se tiene que tomar al pie de la letra. Lo principal es reunir en un primer momento todo el material necesario para no tener luego que levantarnos... Yo tengo el lápiz, la goma, las acuarelas y la tinta china. Si bien se puede hacer mandalas con eh, multitud de, de materiales. Bueno, comenzamos entrando en contacto con nosotras mismas con nuestro, nuestra respiración. Inspiramos... Retenemos un segundo y expulsamos por la boca el aire despacio, así, varias veces, por lo menos tres veces. Inspiramos y expulsamos por lo menos tres veces. Bueno. Comenzamos entonces, marcamos la parte superior de la hoja de la manera que queráis, porque luego lo podemos ir dando vueltas, pero siempre teniendo en cuenta que esta va a ser la de arriba. Y trazamos un círculo da igual que esté mejor o peor hecho un círculo lo miramos y comenzamos a dibujar por el centro empezamos dibujando que yo que No importa si el resultado es más o menos estético, lo importante es ir dejando fluir nuestra creatividad, darla a un canal. Es importante realizar este proceso en silencio. Yo no lo hago en silencio para ir dando las indicaciones. También podéis eh, poner una música neutra o clásica que os guste. Bueno, yo en este momento me siento un poco dividida. Entonces, he hecho una muralla. Bueno, vamos a poner una puerta... Vamos trazando lo que se nos ocurra Lo que sintamos sin juzgarlo, simplemente estando Bueno, por aquí estaría el camino Si bien a dónde llegamos aquí Bueno, ahora miramos el dibujo, comprobamos si queremos realizar alguna cosa más y vamos a proceder a pintarlo.